El pasado 26 de febrero, el Observatorio contra la Homofobia convocó una concentración frente a la librería La Casa del Libro de Barcelona para exigir la retirada del libro Comprender y Sanar la Homosexualidad, escrito por Richard Cohen, un libro que ha sido denunciado por el colectivo LGTB por su contenido LGTBFobo. Un libro que está denunciado al amparo de la ley contra la homofobia que atenta contra que ley, y que portamos meses en protestas para las ERSA sociales de la seva retirada. La representante de la librería se negó a su retirada a pesar de las protestas y la exigencia del cumplimiento de la ley aprobada el pasado mes de octubre contra la LGTBFobia. El portavoz del observatorio, Eugenio Rodríguez, cree que es una grave vulneración de derechos y de la legislación vigente. Dos reflexiones. Una, que yo ahora allí contra la homofobia. No se ha fet la campaña adecuada para part las instituciones para que no la cunesian y dos que las nuestras instituciones no tienen la capacidad de evitar que se venga un llibre. Por lo tanto, a partir el que hem és a les, eh, doncs, de ahora alguien te exige a las instituciones catalanas, a que aquest llibre retire inmediatamente. eso es immediatament. Això és el que farem ara.